Hace poco hablé del origen de todos los trajes alternativos de los luchadores incluidos en el segundo Fighters Pass de Smash y Ultimate. Y ahora, por supuesto, me toca hacer lo mismo con los escenarios. Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos a la última parte del origen de los escenarios de Smash y Ultimate. Todo en Super Smash Bros. está cuidado al máximo y las referencias están por todos lados. En los ataques, en los trajes, incluso en los luchadores en sí mismos. Por supuesto, los escenarios no podían ser menos, y por eso hoy os voy a hablar de ellos, concretamente de los introducidos en el segundo Fighter Pass, lo que quiere decir que este sería el último vídeo en el que haga esto. Si queréis echar un vistazo a los demás, pues están en mi canal. Ya que estoy con eso, suscríbete ya que estás, si quieres, claro, y si no lo estás todavía, por supuesto, que a mí me vendría genial, ¿eh? Y que lo agradecería muchísimo. Pero sin presiones, ¿eh? Vosotros sed libres de hacer lo que queráis. Bueno, sigo. Como os he dicho antes, este sería el último vídeo en el que hablo sobre esto. De hecho, este vídeo sería el último de esta sección en el que hablo de las referencias y los orígenes que hay en Smash. He hablado de los escenarios y he hablado de los trajes alternativos y creo que por ahora ya está bien. Por ahora al menos. Puede que cambie de opinión si veo que esta sección recibe visita. Pero bueno, ya está bien de charla. Vamos a hablar de lo que habéis venido a ver. Empezamos con Estadio Muelle. El primer escenario añadido en este Fighters Pass. estadio Muelle fue añadido junto a Min Min, y si visteis mi vídeo anterior, deberíais conocer su origen. Este es ARMS, aunque irónicamente en ARMS este escenario no pertenece a Min Min, sino a Springman. En Smash, el estadio Muelle es una plataforma situada en el centro de un estadio enorme, y si bien su apariencia es casi idéntica a la que tiene ARMS, hay algunas diferencias. Para empezar, en ARMS el estadio Muelle no está flotando en el centro del estadio, sino que está pegado a las paredes, el estadio es más pequeño por cierto, y en Smash este estadio tiene tres plataformas adicionales, una flotando sobre el centro de la plataforma principal y otras dos pegadas a los extremos en posición diagonal. Estas plataformas pueden convertirse en trampolines que darán un impulso extra a los luchadores si saltan sobre ellas. Esto es muy distinto en la versión de ARMS. Siendo un escenario plano con trampolines siempre activos rodeándolo y, para usarlos, no hay que saltar sobre ellos, sino que es automático. Para que os hagáis una idea, el Estadio Muelle es básicamente el escenario más básico de ARMS. En el fondo del escenario se puede ver una pantalla que también se encontraba en la versión de ARMS. En Smash, esta pantalla mostrará a todos los personajes de ARMS. Pasamos ahora al mundo de Minecraft. ...y... ni siquiera sé si puedo explicarlo todo. Para empezar, creo que el origen está bastante claro. El mundo de Minecraft proviene, pues... de Minecraft, y fue añadido junto a Steve. En Minecraft, cada vez que se crea un mundo nuevo, este es creado de forma mayormente aleatoria usando distintos biomas. Hay biomas más difíciles de encontrar y más comunes, pero sus formaciones son básicamente aleatorias y cada uno de ellos están hechos con distintos elementos, desde bloques hasta mansiones o templos pasando por árboles, lagos y demás. En Smash, el mundo de Minecraft es siempre una plataforma plana aunque emplea bastantes elementos que ya he mencionado, empezando por los biomas. Al empezar un combate en este escenario presentará un bioma de 6 distintos posibles, la planicie, el bosque de Abedul, la sabana, la taiga la tundra nevada y la orilla montañosa. No sé si estos son los nombres oficiales en español. Cada bioma presenta características distintas, aunque hay algunas cosas que se mantienen, básicamente en la plataforma principal, así como los materiales que se pueden conseguir, más o menos. Los bloques que aparecen en el escenario pueden ser destruidos, revelando a veces otras plataformas. Ni que decir tiene que todos estos elementos están presentes en Minecraft, excepto las plataformas. Otros elementos que se pueden ver son animales, que pueden ser vacas, ovejas o pollos, cada uno de ellos ofrecen distintos recursos en Minecraft. También pueden verse aldeas, las aldeas son aldeas que aparecen aleatoriamente en ciertos biomas. Estas están pobladas por aldeanos de los cuales algunos tendrán oficios y podrán vendernos objetos por precios muy muy razonables. Este escenario presenta un ciclo de día-noche al igual que en Minecraft. Al hacerse de noche, los aldeanos se meterán en sus hogares, igual que en Minecraft, y aparecerán monstruos, igual que en Minecraft. Estos pueden ser zombies, endermen, arañas o esqueletos, que se quemarán o se irán al hacerse de día, igual que en Minecraft. Y... creo que eso es todo. Lo único que puedo añadir es que absolutamente todos los bloques que aquí se ven son obtenibles en Minecraft y pueden ser utilizados de múltiples formas distintas para construir y decorar o incluso comer Sephiroth trajo consigo la Cueva del Norte y por supuesto este escenario tiene origen en Final Fantasy 7 para ser más exactos se trata de la mazmorra final localizada en el interior de un cráter donde el equipo deberá enfrentarse a Sephiroth de una vez por todas Cloud y compañía acceden a esta mazmorra por medio del High Wind la nave de seal. una vez allí Sephiroth emboca un meteorito el equipo debe derrotar a Sephiroth y huir antes de que colisione en Smash, la Cueva del Norte es un escenario en continuo movimiento y lo que se puede ver son estos eventos, la entrada a la cueva con el Highwind incluido, el descenso por esta, la invocación del meteorito y la huida. Cueva del Norte también aparece en Dissidia Final Fantasy, un juego de lucha con personajes de Final Fantasy. Una sección de este escenario se inspira en su encarnación en Dissidia, teniendo un aspecto casi idéntico. Para Pyra y Mithra, el escenario es Mar de Nubes de Arrest. Este escenario se encuentra en la espalda de Azurda, donde vive Rex, quien lo llama Abu, por cierto. Azurda es un titán, grandes seres que sirven como continentes de Arrest, donde se desarrolla Xenoblade Chronicles 2. Al principio del juego, Rex viaja por toda Arlest, con Azurda navegando el mar de nubes. El escenario es una referencia a esto. De vez en cuando, al fondo se pueden ver el resto de titanes, Goldmouth cargando el gremio mercantil de Argentum, Junto al Maelstrom, Gormod, Uraya, Morardine, Genbu e Intol. Todos son localizaciones que Lex visita eventualmente en Xenoblade Chronicles 2. Al comenzar el combate, aparecerá una pareja de piloto y Blade escogidos de forma aleatoria. Estos pueden ser Nia y Dromark, Tora y Poppy Alpha, Morag y Brigid, Isik y Pandoria. Todos ellos, por supuesto, son personajes que aparecen durante la historia y que tienen relación con Lex de una forma u otra. Curiosamente, dado que el escenario se basa en el principio del juego y Azurda no volverá a aparecer con este aspecto exacto nunca más en el juego, ninguno de estos personajes pueden estar encima de Azurda como se ve en este escenario. El Mishima Dojo es el escenario que acompaña a Kazuya. A lo largo de todos los juegos de Tekken ha habido muchos escenarios similares, pero este en concreto se basa en el escenario del mismo nombre de Tekken 7, la última entrega de la saga. De hecho, es una representación bastante exacta con el Buda o lo que parece ser un Buda en el centro y todos los demás detalles. En Smash, el templo aparece con paredes, aunque se puede destruir, algo que se puede hacer en la mayoría de escenarios de Tekken 7 y que además permite lanzar a los enemigos por los aires en Smash, como debe ser. En Tekken 7, el Mishima Dojo aparece con las paredes destrozadas, aunque se puede combatir con las paredes intactas durante una sección del modo historia. Un detalle muy interesante del escenario es una inscripción que se puede ver en el suelo, aunque fijándose mucho, y quizá incluso entonces ni siquiera seas capaz de verlo. Esta inscripción son los nombres de Heihachi Mishima y de Kazumi Hachiyo, escrito ahí cuando ambos se enamoraron. Hablando de Heihachi, Heihachi aparece en el escenario sentado hacia la estatua como si estuviera meditando, y animará o se marcará una pose cuando un luchador sea noqueado. Por último, me toca hablar de Bastión Hueco que acompaña a Sora. ¿Por dónde empezar aquí? Bueno, en primer lugar, Bastión Hueco es básicamente dos escenarios en uno. Primero tenemos el propio Bastión Hueco. Bastión Hueco es un mundo muy recurrente en la franquicia de Kingdom Hearts, apareciendo en la mayoría de juegos, si no en todos, de una forma u otra. Originalmente conocido como Vergel Radiante, Bastión Hueco recuperó esa identidad al final de Kingdom Hearts 2. La primera aparición de Bastión Hueco fue en Kingdom Hearts 1 de la que toma inspiración este escenario. En Kingdom Hearts 1 Bastión Hueco se centra en el castillo que se puede ver a lo largo de este escenario. Este sirve como base de operaciones de Maléfica y es el penúltimo mundo que visita Sora antes de encontrarse al malo malísimo. Mientras Sora recorre este castillo tendrá que resolver puzzles y desplazarse en distintas plataformas que le permiten avanzar, de los cuales algunos se pueden ver en este escenario. El emblema similar a un corazón que se ve en la plataforma principal, así como en la fachada del castillo, representa a los sin corazón, los enemigos más recurrentes de la saga. Cuando a un luchador le queda una sola vida, queda poco tiempo o le queda poca salud, el escenario se transforma pasando a ser descenso al corazón. Descenso al corazón no es un mundo en sí mismo, sino una representación del corazón de una persona. Esta localización siempre está representada con distintas estaciones hechas de vidrieras y, generalmente, cada estación representa a una persona y sus conexiones. Descenso al Corazón aparece en todos o en casi todos los juegos de Kingdom Hearts, normalmente sirviendo a modo de tutorial, aunque a veces también para representar momentos relevantes, como el combate entre Sora y Roxas en Kingdom Hearts 2. Esta localización debutó en el primer Kingdom Hearts, por supuesto, en Smash aparecerán vidrieras aleatorias representando a diferentes personajes de la franquicia. Estos son Sora, junto a Riku, Kairi, una balsa y una fruta de Paopu, aunque estos eran originalmente Donary Guffie. Riku, junto a Sora, Namine y Ansem. Roxas, junto a Axel, Xion y Riku. Shion junto a Axel, Sykes, Semnas y Sora. Ventus, Aqua, junto a Terra, Ventus, Vanitas y Xehanort. Y Terra, junto a Aqua y Ventus. Todos ellos son portadores de llaves de espada y personajes controlables en algún momento de la saga. Y eso es todo, esos son todos los escenarios. Vuelvo a repetir que este es el último vídeo sobre escenarios y que podéis encontrar el resto en mi canal. Por ahora, al menos, doy por concluida esta sección. Espero que os haya gustado este vídeo y el resto de orígenes así en general. Para mí ha sido un honor poder hablar sobre ello y que os pueda entretener un poco. Y bueno, podéis suscribiros y podéis dejar un like, compartirlo, comentar. En serio, lo agradecería muchísimo. Pero eh, sin presión, eh. Sin presión. Yo ya he acabado de hablar, supongo. Así que supongo que terminaré el vídeo aquí. Una vez más, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y nos vemos pronto.